Probar suerte, recibir regado aleatorio. Venga. ¿Y qué me da? Buah, una poción. Eso es lo que me ha tocado. No me jodas, tío. Ah, no aprendiste nada cuando te castigaron por traficar <risa> con las canicas Y no apostar. A ver, voy a probar otra vez. Buah, ladrillo de y cuánto te está costando eso para ir sí. más de ti digo. Un pavo. Una pistola verde, venga, tío Venga, el último. No, venga, vamos a, a tener suerte. 100 pavos, o sea, 100 de oro. Na, pistola azul, pistola verde, pistola azul. Ya no juego más. No, no, ya te lo dejaste. el concentuario no me traigas aquí tío mira me he encontrado una cosa verde tú que la o sea, azul tú que las vas comprando por 100 pavos <ríe> vale tú dirás dónde está el guante de ahí? no, no están en la zona adentro ya voy ya voy yo Tendrías que ir donde está la marca. No la veo ya. No la veo ya, lo, no la marca. Voy a ocuparla. Espera, voy a hacer espacio. Esto es mío, ¿eh? Espera, voy a, voy a por ello. Ya estamos con estos míos, que compartir. Esto es como posterger, tío, cuando entra... Pues igual. ¡Caloray! Ya, exactamente. ¡Tírale la cuerda! ¡Ven hacia la luz! Hostia, y encima la zona va a empezar no encuentro una cosa, no te preocupes, yo tengo guante bien. ¡Opa! Vale. Toma. Ah, qué gracias. Y yo, yo ya bien yo bien. avanzo, eh. Avanzo porque. Ah, sí, les veo. Están conmigo. Ya. Yeah. Hostia, la zona también. Joder. Qué suerte. Oh. Me han tirado Me han matado Uh, Tienes que curarte. Que si tengo que curarme, <risa> ¿cuántos quedamos? Te quedan seis. no no va muy bien la tela daño pega cuando quieres sabes ha visto la corona no ¿eh? está defectuosa sí muy dos bien, coronas sí yo que si quieres <risa> cambiamos están reviviendo hijo de puta ¡Qué Franco en toda la camocha ¡Ah! oh. <risa> ¡Victoria! Hombro oh, ¡Qué guay! ¡Qué de puta madre! <ríe> ¡Vaya tela! Pero la tela daña hay que cambiarla, está defectuosa. Sí, macho. Los guantes. Los no, guantes de Spider-Man.